Hola amigos de América Latina. les Hola nuevamente. Víctor Damiano es el fundador de la Logia Luciferina, Semillas de Luz Universal. A ver, me preguntan constantemente, Víctor, ¿por qué no vos tus contenidos a YouTube? A ver, yo no soy un influencer. Yo no vivo de las redes sociales, entiéndame esto, por favor. Ustedes han, han tenido la oportunidad de ver por las eh, plataformas digitales cómo se llena este templo. Son 360 personas adorando a mi señor Lucifer, entre pactados, iniciados, adoradores y personas que quieren pactar con mi señor. A mí no me queda tiempo de estar subiendo contenidos en redes sociales. Tengo un templo para atender, tengo una familia que atender, eh, hay alrededor del mundo. Mi función principal no es subir contenido, mi función principal no es subir videos a YouTube. Esa no es mi función. Yo no vivo de las redes sociales. Que eventualmente algún video como este. Para invitar a las personas a hacer un pacto con mi Señor es otra cosa. Pero la función principal mía no es esa. Yo no soy un influencer eh, Recuerden aquellas personas que quieran es, que interesadas en hacer un pacto con mi Señor Lucifer. Acá en el templo de Luciferino, de Luz, lo pueden hacer. Pero no es que lleguen de sorpresa. No es que lleguen acá de sorpresa, que toquen la puerta y que yo les abra. No. Todo es programado con cita previa. ¿Ok? Me pueden separar la cita. al 320 96, 28, 16 o al 315-630-4823 ok eh, dicen es que el templo mantiene vacío, únicamente las personas que critican que se la pasan criticando constantemente, únicamente se fijan en los vídeos que yo hago, en las publicaciones que yo hago cuando el templo está vacío como en ese momento pero no hablan de los múltiples vídeos que hago cuando hago las reuniones ¿Sí ven? las personas critican porque sí hablan porque sí, y hablan porque no los invito a los que me critican. ¿A qué me las las los salud eh, en YouTube? Por ejemplo, o en Facebook, o en Instagram. Si es que quieren ver el templo lleno, algo lleno. Entonces, eh, en algunos vídeos que hago en YouTube, o para Facebook, o, o Instagram, ahí van a ver todas las publicaciones. Eh, los detractores, claro, por montones. Víctor, es que te critican mucho. ¿Y, ¿Y? qué pasa con eso? Man, raro sería que no hablaran de mí. Raro sería que no me criticaran. Raro sería que no me cuestionaran, raro sería que todo el mundo viera con buenos ojos mi labor, pero es que yo hablo de Satanás, yo hablo de Lucifer, yo hablo del diablo, lo normal es que me critiquen, que ¿No es que el mundo ha estado engañado por muchísimos años, y vienen creyendo en un Dios equivocado, pero cuando yo le quiero abrir los ojos a la humanidad y aclarar en las cosas, verles, mostrarles la otra cara de la moneda, entonces yo soy el antagonista, yo soy un hereje, ¿verdad? Guste que le guste, voy a seguir con mi labor y voy a seguir defendiendo capada y espada el templo luciferino y a todos mis seguidores y la palabra de mi señor Lucifer. Aquellas personas que sean interesadas en hacer un pacto con mi señor Lucifer, pueden contactar al 326962816 o al 3156304823, código país 57, estamos en Colombia. Recuerden que no respondo nada por redes sociales. Si ustedes, ustedes escriben a un Instagram o a un Facebook y alguien le responde, Denúncienlo, porque ese no soy yo. Denúncien esa cuenta. Yo no respondo nada por redes sociales, absolutamente nada. Solamente los WhatsApps que ya les comenté o a mi correo electrónico atrévete, déjate de sorprender. Saludos a todos mis seguidores de alrededor del mundo, 20 para todos. Atrévete y déjate de sorprender.